Uh, hola mi gente de youtube sean bienvenidos a un tutorial muy fácil y sencillo de cómo obtener el cofre número 57 y el día de hoy nos encontramos en la cripta y bueno este cofre no se ha bugueado ni nada entonces es muy fácil y sencillo hay que adentrarse dentro de las cuevas de la cripta Entramos a las cuevas en la cripta y es súper que fácil y sencillo. Entonces eh, vamos a hacer esto muy breve y todo lo demás. Gracias a Dios el evento del día de hoy no se ha bugueado. Así que agradezco muchísimo y también quiero agradecerle a mi gran amigo eh, Tomás que se lo conoce como MK11 Guides que fue la persona a la cual me hizo recuerdo de que el evento ya está disponible y tenemos que ir en una zona muy especial como ustedes saben lo primero que tenemos que hacer es bajar el ascensor este que me lleva a las cuevas no y luego seguimos largo completamente largo hacia donde está Goro Goro campeón descansando y todo en su trono y luego de esto cogemos a mano derecha Goro, mano derecha Luego de mano derecha seguimos largo, largo, largo Perfecto, vemos eso aquí, izquierda Y luego de esto eh, vamos a ver esto, estas ruinas aquí y todo lo demás Hacia la derecha Seguimos hacia la derecha, hacia la derecha seguimos el caminito y aquí esta parte es un poco confusa pero tranquilos que no hay como confundirse, mira aparece y todo lo demás y seguimos aquí hacia la derecha y luego de esto a la izquierda y vamos a encontrar el famoso cofre, aquí entramos y vemos el famoso cofre, vamos a ver en esta ocasión qué nos va a dar el cofre porque como ustedes saben a veces son eh, premios de la liga de combate otras veces son premios truchos entonces yo espero que el día de hoy Nedrulan Studios nos dé en este cofre premios en la liga de combate que son cosas exclusivas que solamente han estado por un tiempo entonces vamos a ver qué nos da vamos a ver qué nos da el el baúl de crónica nos da un brutality de Scorpion Dios mío, es que no me puedo creer, Scorpion es mi personaje favorito eh, un brutality de Débora, un corazón de Kano eh, una corona de Cetrion, una máscara para Frost y también para Johnny Cage unos, eh, unas gafas unas, unas gafas, sí, sí que excelente y no solo eso, nos da también con respecto a shao Kahn, nos da un casco para shao Kahn, unas espadas para baraka y también eh, parece que es una parte de, de cabal entonces estas son las recompensas que nos han dado el día de hoy exactamente creo que son nueve recompensas y muy bien porque sí vi cosas que son de la liga de combate entonces eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que realmente les sea de ayuda este evento de suscribirse. Hasta la próxima.